Yo sé que no son negueros Yo solo veo que tienen dinero No eres sincero, tú eres un cero no me lo creo Que no son de quiero, yo solo veo que tienen dinero Tú eres un cero, no eres sincero No me lo creo que seas tan bueno Vengo de abajo, desde el recreo Aquí lo sudamos, no hay puchero Por ciento, por tantos, por tontos Como te lo cuento, que sumo, que resto Me quedo pensando que ando perdido Nadie da nada, voy por la vida Buscando qué, qué hacer? hacer, monedas no sobran Pero estamos bien, recuerda la gloria Que voy a llegar, El calma está perdida Por la ciudad, que lo diría Que es una mierda la vida hoy en día Tú ya lo sabías y no me decías Solo me mentías, decías que sería feliz Esta vida es muy mala, me quema No entiendo tu guasa, yo estoy en mi casa Grabando una bomba, dando vuelta a la vida con una rotonda, yo soy un yo que suben, es tu perfume que viene y se va. Y hoy ya lo sabes que ando perdido por la ciudad. Y si no sabes nada, la vida me quema. No me digas nada si ves que me muero grabando celebro. Por la ciudad yo te conocí. Era una noche con flow de Ney es VIP. Y yo no sé, Rich le gusta lo malo. Me dijo que sí. Si quieres, no de aquí. Yo no tengo mucho para darte a ti Algo de cariño y un poco de mar Y si salgo me enfermo, tú sabes, sabes que sí Que no son de guero, yo solo veo que tienen dinero Tú eres un cero, no eres sincero No me lo creo que seas tan bueno Vengo de abajo, desde el recreo Y si no sabes qué hacer te puedo calmar, solo sanar Gira la rueda, la vida sigue sin parar Que seas tan guapa no cambia mi forma de pensar Si tú no me miras y siento que es especial Lo malo más te pesa y que nadie diga nada Si hoy solo con Mambo Estás un